¿Cómo estás Leo? Te doy la bienvenida a este espacio de sabiduría Ancestral Te invito a suscribirte al canal, a darle like a Activar la campanita porque después de este video viene dinero, amor y trabajo para ti Deseo que no te lo pierdas Gracias por estar aquí En estos momentos te pido por favor que cierres tus ojos me regales una sonrisa de oreja a oreja, te vayas en imaginación a aquel lugar que te encanta y que te genera paz, donde te gustaría estar en estos momentos, y abras tu corazón, abras tu mente, tu espíritu, para recibir estos mensajes, para conectar con tu alma, para conectar con ese poder superior en el que tú creas, y que a través de este de esta lectura, de esta guía, puedas encontrar la respuesta a esa situación, pregunta o motivo por el que estás aquí. Muchas gracias. Vamos a iniciar, Leo. Estamos en un momento de soltar viejas creencias, viejos patrones, viejos hábitos que ya vimos que no nos funcionan y que... Si queremos evolucionar, si queremos avanzar en la vida, es importante soltarlos. Y esto te lo digo porque no solo es para ti, Leo, es en general para todos los seres humanos que estamos viviendo y hemos estado experimentando cierres de ciclo, eh, movimientos en empresas, en trabajos, con familias, personas han trascendido mucho movimiento ha habido en estos últimos eh, días en estos en este último mes y es muy importante que comprendamos que la vida nos está invitando a avanzar a conectar con lo que realmente es importante y lo que realmente es importante es tu esencia leo tus emociones tus sentimientos ok vamos a ver cómo está tu presente en tu presente tienes el 6 de oros iniciemos con la parte material tu energía está enfocada en ello, ahorita lo vamos a detallar más, tienes el 6 de oros y este regalo para ti es un Picasso, <ríe> es una carta hecha a mano, hecha por mí, puesto que cuando este mazo llegó a mis manos no traía eh, tres cartas y mi responsabilidad era crearlas para ti, para entregártelas, para que pudiéramos tener completo este servicio esta entrega para ti ¿ok? en tus resistencias tienes el 8 de bastos de cabeza aquello o aquellos recomendaciones que te hacen las hadas estos seres elementales dedicados a resguardar la vida la integridad, la seguridad de todos los seres vivos en el planeta, incluidos tú y yo tienes el sol boca abajo, es importante que te dejes ser te dejes brillar Puesto que, como resultado, vas a tener la, la sota de oros. Si te das cuenta, estamos muy amarrados, muy mm, enfocados en la parte material, en la parte terrenal. Ok, Tienes el fuego a, como, a, como compañía y tienes este arcano mayor iluminando tu camino y terminas con un, un signo, con un elemento de fuego, con el caballero de bastos. Es decir, estás viviendo mucho movimiento, Leo, tanto en tus emociones, en tus relaciones, en el trabajo... Vienen más movimientos y no te asustes, Leo eh, No lo veas tampoco como algo negativo Sino como una oportunidad de crecimiento y de expansión para tu vida Te recuerdo, estamos en una época, en un proceso Todo el mes de octubre En donde se nos está permitiendo ver todo aquello que nos está estancando Para que lo soltemos Sanemos nuestro interior y entonces nos dirijamos hacia el despertar espiritual, que es a una conciencia más expandida, expandir nuestro nivel de conciencia, ¿ok? Y quiero primero que nada, antes de empezar con este detalle, te anotes esta pregunta, Leo puesto que esta pregunta ha sido canalizada y ha sido enviada para todos los seres humanos que vean estos, estos videos, por lo tanto te pido que lo compartas para que sean más almas las que, las que sanen a través de esta pregunta y a través de estos mensajes. Anótala por favor y dice ¿Quién eres tú, Leo? Cuando estás libre de las energías externas. ¿Y a qué se refieren con las energías externas? a todas aquellas falsas personalidades que te colgaste en, en algún momento conforme fuiste avanzando en la vida. ¿Cuáles son estas falsas personalidades? Esas etiquetas como el ingeniero, la doctora, la maestra, el hijo de, la hija de, el estudiante bueno, malo, eh, el primo de, el vecinito, la vecinita, todas esas etiquetas que como ropa te fuiste poniendo, poco a poco, a lo largo de tu vida, te invitan a quitarlas, a desnudarte y a contestar esta pregunta. ¿Quién eres tú cuando estás libre de las energías externas? Trabaja con ella todo este mes, dedícate a responderla poco a poco, no te presiones. Sobre todo si eres nuevo en estos videos, eh, la trascendencia, la evolución se da paulatinamente, la sanación se da en ti mismo, se da en ti misma y es poco a poco, ok, no te presiones, sobre todo porque este mes de octubre viene, viene combinado con energía libre y energía escorpio, esto nos va a dar la apertura de primero ser honestos con nosotros mismos, con nosotras mismas, acercarnos más a quienes realmente somos, alinearnos a mejores conexiones de vida, conexiones energéticas, y sí. A soltar todo aquello que ya no nos sirve. ¿Ok? Vamos a ver ahora sí el detalle de esta guía general del mes de octubre. A ver si se ven bien las cartas. Sí. Sí, sí se ven bien. Ok. En tu presente tienes el 6 de oros. Y los oros tienen que ver mucho con la parte material, con la parte terrenal. ¿Ok? Eh, aquí te dicen que los negocios la parte con la que tú generas ingresos va hacia arriba está garantizado un avance ok lo importante aquí es que confíes en ti mismo confíes en ti misma que te avientes a, a, a, al intercambio a compartir ojo con, con la pereza que de repente te llega leo eh, Octubre es un muy buen mes para que te mantengas en acción constante Enfocado a lo que realmente quieres generar y lograr A lo que quieres crear, ¿ok? Y ojo, cuando te dicen que te enfoques a lo que realmente quieres llegar No no, no, no es que te enfoques solamente a en la meta Sino que disfrutes todo el proceso y todo el camino que implica llegar allá No seas tacaño, Leo De repente la avaricia... Eh, te lleva como a querer tener todo Pero más que tenerlo, no compartirlo Como que te cierras a, a es mío, es mío y todo es mío Y como este rey eh, avaricioso No, te dicen Si sí vas, a, vas a poder expandirte en la parte económica En la parte material Siempre y cuando te mantengas en acción En movimiento y compartiendo esas tres palabras son clave para este mes de octubre, leo, ok, sé generoso Un rey, león, no está solamente para ver qué es lo que puede tener o agarrar o tomar Sino, como sabe que ya es poseedor de esa abundancia, lo comparte, ok Y esa es la invitación que te hacen en este presente en mes de octubre sobre todo porque tus resistencias, Leo, eh, con este 8 de bastos de cabeza, nos habla de aquella, aquella parte impulsiva de ti, Leo. Sobre todo, mira, en este mes, esta combinación que tenemos de energía, Libra y Escorpio, nos va a llevar a tener una sensibilidad... Eh, mayor, como a sentirnos súper, súper sensibles y vulnerables no te asustes, no te pongas a la defensiva por el contrario vete hacia el amor, vete hacia tu esencia, hacia el compartir si sí es importante que trabajes en esta parte firme, la firmeza en tu vida, en los límites sanos, ok? Sin embargo, no te, no te están diciendo con esto Confróntate con las demás personas o contigo mismo No, no te están invitando a la lucha Sino te están invitando al compartirte y al conocerte en esencia Al sacar tu verdadero ser ¿ok? Eh, todas estas situaciones que vas a experimentar a lo largo del mes de octubre Con estas energías combinadas Te van a llevar a conocerte te van a llevar a trascender y a sanar aquellas áreas de tu vida que de repente no has querido tocar y hoy la vida te dice, es importante que las toques, las sanes para que avances. Déjate sentir, déjate sanar, ok, permítete sanar, sobre todo porque te dicen, una vez que tú sueltes esas resistencias a sanar, a compartirte, a mm, permitirte sentir, el sol lo tienes boca abajo y la forma en la que tú vas a conectar con tu alma en este mes es quitando ese orgullo, evitando esa soberbia, porque eso es del ego, esas son ilusiones del ego que te llevan a creer que eres más que los demás. Y no, aquí te dicen y te recuerdan las hadas y los arcángeles que sí ya eres hijo de Dios o ese poder superior en el que creas, pero no por eso eres más que los demás, ok, eres, eres un ser único, sí, eres un ser eh, especial, eres un ser de luz, sí, y los demás también, entonces sobre esa línea es importante que compartas, que te abras a compartir tus experiencias, que te abras a compartir tu, tu amor, tu esencia, ok, sí, también la parte material, ¿por qué no?, siendo que cuando... Eres poseedor de esta abundancia y cuando realmente te sabes en esta abundancia, lo único que quieres es compartirlo para que los demás lo puedan disfrutar y también se puedan saber en esa abundancia. Es como este ciclo del dar y recibir, este ciclo infinito, ¿ok? Posiblemente haya, ya hayas experimentado cierres de ciclo rupturas, eh, se terminaron algunos empleos o algunos negocios, o están por terminarse, ya lo ves venir. Permite que eso suceda. Eso te va a llevar a expandirte en conocimiento interior. También te dicen, en el momento que tú decides compartirte, en el momento que tú decides eh, dejarte sentir, permitirte conocerte a ti mismo, a ti misma, vas a poder ver eh, el abanico de opciones que tienes para expandirte. Y en este momento te hacen la pregunta con este sol. Te dicen, ¿qué pasaría si te atreves a hacer aquello que has soñado o que te ha estado vibrando? ¿Qué pasaría si te atreves? Y si tú lo vibras desde una energía alta, desde una energía de certeza de, de que los resultados serán beneficiosos para ti y los que te rodean, vas a, vas a, vas a poder crear ese nuevo proyecto, esa nueva eh, relación de manera bastante, bastante fluida. Y esto te lo dicen porque este, esta sota de oros tiene mucho que ver con un progreso económico, una expansión económica, ¿okay? una expansión de abundancia. Y si te das cuenta está muy amarrado con tu presente. Y esta expansión, este equilibrio económico, es importante que tengas mucho cuidado, y no, por mí, no porque estés temeroso, sino... ¡Obsérvate! Obsérvate que no estés actuando desde el ego, desde la avaricia, desde el querer poseer, poseer, porque si no te vas a atorar tú mismo tú misma. Aquí te recuerdan... Aquí te garantizan primero que el, el equilibrio económico está garantizado y aquí te recuerdan que para que esto suceda requieres estar compartiendo constantemente, ¿ok? Ojo, el compartir no es dar todo eh, y dejarte a ti de lado, como exprimirte tú solito. No, el compartir es conocerte, ponerte tú mismo límites sanos, también poner límites sanos a los demás y entonces unirse como en esta energía, ¿ok? En esta energía fluida. Estas alarmas que están sonando allá afuera es una, una garantía que te dice, vas por buen camino, tomémoslo así. Mira, están haciendo fiesta porque vas por buen camino siempre y cuando compartas toda esta parte eh, que ya posees, toda esta abundancia que ya posees, ¿so? ¿ok? Leo... Finalmente vas a cerrar con broche de oro este mes con el caballero de bastos porque te nos puedes ir de viaje, Leo, te nos puedes ir a una aventura inesperada, tómala, si te llega, tómala, ok? Y ojo, este viaje puede ser al exterior, o sea, a diferentes lugares del de lugar en el que habitas o puede ser un viaje al interior, a conocerte, a disfrutarte, a estar contigo. Y esto te lo digo porque en este mes posiblemente sientas esta necesidad como del ermitaño, como de resguardarte un poquito, no compartir o no convivir con personas, sino estar contigo mismo, contigo misma, y eso está muy bien, ¿ok? Si sientes esta necesidad, es perfecto, es el perfecto momento para que descubras tu poder interno si se te presenta un viaje, ya sea por trabajo, porque llegó un amigo o una amiga y te dijo vámonos, te invito, tómalo, eso también te va a llevar a expandirte, ahora, es muy importante que en todo este movimiento que se está dando de, de energías, es muy importante que consideres que ante esta sensibilidad que se va a estar abriendo durante este mes, te expreses desde tu verdad, ¿sí? Sin embargo, lo hagas con todo respeto, puesto que cada persona que se está presentando en tu vida también está viviendo su propio proceso. Y de repente, ante esta seguridad o ante esta certeza, las acciones que tomas tienden a ser como muy firmes y a la gente puede rebotarles. Está bien que seas firme, solamente se te pide y se te invita a ser respetuoso respetuosa. Piensa que todo aquello que tú sientes te va a llevar a reconocer totalmente tus emociones y entonces sí poderte compartir de una manera genuina. Acercarte también a... a a esta sensibilidad y permitirte ser sensible te va a llevar a acercarte más a quien eres realmente. A romper también relaciones ilusorias. Aquí viene también un cierre de ciclos. Si es que no se ha dado, como te decía hace un momento, viene también un cierre de ciclos en relaciones. Está bien. Está bien porque... Puede ser que ya te sientas como en un estancamiento. Y que posiblemente lo hayas ya hablado, lo hayas intentado, eh, haya habido diferentes comunicaciones en torno a ese estancamiento que sientes. Y no haya surtido algún efecto eh, beneficioso para las dos partes, sino que pudo haberse sentido todavía más estancado o que no avances. Okay, Está bien. Si se dieron cierres de, de ciclo, no te angusties. Está perfecto así para tu proceso y para el proceso de la otra parte. Sigue viviendo y sigue, sigue manteniéndote en lo que realmente quiere tu alma, ¿ok? Es por ello que te dicen: no actúes desde el ego, no actúes desde la avaricia. Y la avaricia también se presenta a veces en relaciones. Y se presenta como en el sentido de: mi miedo a experimentar lo nuevo me dice que requiero que tengo que retener a la otra parte conmigo, aun cuando ella o yo ya no queramos estar juntos. No. Eso es lo que te dice el ego, sin embargo, la vida y, y tu ser y tu alma te dicen es momento de volar hacia lo nuevo, hacia este viaje, conocernos, expandirnos. Tómalo, Leo. Tómalo. Responde tu pregunta inicial sobre quién eres tú cuando estás libre de todas esas energías externas y en ese momento en el que tú te des cuenta de quién eres, te darás cuenta también que eres libre, naciste libre, trascenderás libre y que solo estás aquí para compartir y conocerte. Gracias Leo, no te pierdas los siguientes videos en donde vamos a hablar del dinero, del amor, del trabajo, sobre todo en este mes que va a estar muy movido en, en, en energía. No te lo pierdas, va a estar bueno, activa la campanita y suscríbete al canal para que te llegue la notificación en el momento que lo subamos y no te lo pierdas. Toma nota de todo lo que resuena en tu alma. Leo, gracias por estar aquí. Bendecido seas, Leo.